En de arma de fuego, con orificio de entrada en editoras derecho a nivel del, tercio, del cuarto quinto espacio de postal, Y orificio de salida en el editoras izquierdo a nivel del tercer cuarto espacio de costal, a la llegada al hospital y al avión. Era un policía por lo menos ejemplar, un muchacho jovencito, un, un, un militar que no se meta con nadie, que siempre iba recto. Ustedes no le gustaba lo mal hecho, pero siempre saludaba, y le decían cualquiera, hey, ¿cómo tú estás? Entonces esta delincuencia hay que acabarla de una vez por todas. Lo que tenemos es que le estaban dando seguimiento a dos el elementos que se habían sustraído un ahí en, en Tenares y habían entrado por este callejón que le iban le le dando seguimiento y al doblar ahí en un cruce fueron sorprendidos por los dos elementos que le hicieron unos varios disparos y lamentablemente resultó herido un miembro de nuestra institución. ¿Qué nombre tiene? No, hasta ahora no, eso es los datos preliminar que tenemos. Hablamos, hasta, cierto, hasta ahora tenemos nosotros amarillo. estamos dando el seguimiento, todo el personal de la Dirección Regional y del Departamento de Salcedo, estamos dando seguimiento por la zona eh, de finca que se metieron, eh, tenemos entendido que hay uno herido. Hay uno herido en un brazo, en el bro, en el hombro y en un brazo. Nosotros le vamos a dar seguimiento hasta la última consecuencia. ¿Hora del hecho? No, tengo alrededor de las cuasi las siete y media de la noche. ¿Portaba chaleco, él? El oficial, sí. El salento, sí, portaba chaleco. Sí, fue por los costados que le Gracias. Gracias. Muerte por herida de arma de fuego, con orificio de entrada en emitoras derecho a nivel del, tercer, del cuarto quinto espacio intercostal y orificio de salida en el emitoras izquierdo a nivel del tercer cuarto espacio intercostal. A la llegada del, al hospital ya él la había muerto. Elvis Ramos.